Eh, la verdad que a medida que van pasando los días venimos tocando este tema porque le interesa mucho a nuestro público y a nosotros también porque lo queremos y lo respetamos. Sí, quería aparte, vamos... perdón porque ayer eh, levantaron sí. todos el último momento de Pablo Layos también sí, que vio sí, acá en Intruso, levantarlo bien todos lados que tuvo que ver con, con la ambulancia, ambulancia. Y a partir de, bueno, de que venimos hablando más la, la primicia que trajo ayer Pablo eh, nos vamos enterando de detalles que la verdad no nos pones contentos porque decimos, bueno... En algún momento nadie pudo como registrar a qué voy con esto. Nos llega la información, lo pongo en potencial, que eh, en las fiestas, en Navidad, en Año Nuevo, que es el momento donde uno por ahí ¿no? puede verse con la familia, él habría estado solo, eh, digamos, solo en su casa. Eh, solo durante muchos meses, por eso también ese estado como se lo ve desmejorado, que no se estaría alimentando de la mejor manera, porque si a eso le sumamos su problema cognitivo y no tendría alguien, digamos, que lo atienda, difícilmente él puede darse cuenta de lo que necesite para estar bien de salud. Por eso lo pongo en potencial, porque sé que su hermano lo quiere mucho, su cuñada, su cuñada. también, pero digo... es Pero una el, hermano que tiempo, llega. Eh, el hermano estuvo enfermo, claro. grave, pero... y tuvo que ocuparse de su salud. Cari, o sea que hay especialmente gente que le ha tocado vivir en situación así parecida a lo que le toca, te dicen que es muy difícil para la familia darse cuenta cuándo cuando realmente hay un problema o cuándo creen que se trata de que él tenía mal carácter, Claro, pero genio, si él ni siquiera tiene una señora en la casa que lo ayude y no come. Pero hubo un problema. ¿Cómo no señora. se va a desmejorar? Él tenía una señora ¿Y durante años. Polino lo contó acá. Bueno, pero el problema dicen. que no le hicieron aportes. No sé, eh, y eh, en medio de todo este berenjenal de Quilombo... No, pero digo, que le tiene... podrían haber conseguido a, otras, a otra persona, digo... pero que... no, no, lo lo pasa es que la señora que fue, tenía más de 40 no años. no es un hombre fácil. No. Bueno, claro. ahí está fue el punto. Antes, ahora dice que no puede decir. De hecho, esa señora que se le metió en la casa, que hace 15 sí. días... Eh, lo que vos contaste, que después con fue la policía, de, policial sí, sí. y, y demás... <coughs> Esa mujer dice que él sí su amigo de golpe en, en la bar de la esquina. Claro, pero ahí está el punto. Como todo el mundo tiene, lo, tenido, lo tiene a Gazaya como una persona difícil. Entonces cuando empiezan con estos problemas... claro Más, recordamos ayer lo que pasó con la obra de Pedro Alfonso. con ¿Y qué te decían en el momento? Está, Bueno, no voy a decir la palabra, pero que no estaba bien. O sea, lo que decían ahí, che, no está bien. porque pasó y eso te planteó y muchas veces decía bueno viste cómo es Antonio claro mal carácter entonces claro, a, todo lo, a los lo, lo lo a eso. y ayer me lo contaba una gente que le pasó más o menos lo mismo creen que parte de la persona digamos su mal accionar y después se dan cuenta que en realidad estaban teniendo un problema está bien pero lo, pero lo, lo que yo me refiero sí. es como eh, que también lo digamos lo sumo a como nuestros ídolos porque la verdad que él eh, marca parte de la historia del humor ...de la Argentina, digo, ¿cómo una persona puede estar así? ¿Cómo puede ser que no haya eh, un grupo de contención, así como está la Casa del Teatro... ...donde atienden tan bien a la gente que sí vive ahí, que no... ...Antonio sí, sí. tiene recursos, pero digo... Me da mucha pena bueno, pensar hoy en que día pasó lo tío, tío. Hoy en día, tío, no sé, eh, no quiero mentir, pero por eso me parece que una fiesta, me parece que estuvo con... Eh, no me acuerdo tanto, yo hablé, el sábado hablé este tema en la radio con Polino, mm. y Polino contó todo. Por eso te digo, no sé si estaba tan solo. No, eh, claro, sé que hubo también. unos meses que el, el hermano, Carlos, es mayor que sí, él, tiene cuatro y tuvo años un más, problema creo. de salud y tuvo, como son grandes, no podía... Pero, pero hablan pero de otra persona también. Sí, Hablan de una persona que no se sabe el nombre todavía, que habría estado en la y el casa. un Supuesto que jardinero, estado. que no saben si era jardinero, pero el jardinero alguien. no una le persona, Ahora, estuvo... la internación de, que hablaba, que vos de, mencionaste ayer, la yus, esa internación la, la, la el produjo el la el juez y la familia, claro. porque o sea, La no familia llama... le pide al juez eh, y el juez... Curatela, la curatela ¿cómo se llama? Claro. Sí, se lo se lo llama dijo, de otra Pablo. manera. Se sí. llama curatela, pero... Comúnmente. Va, va por ahora, pero por ahora son los primeros pasos. Lo no, lo que, no que, es que van a hacer es examinar. evaluar sí, el claro. estado claro. y de ahí motivo? lo van a derivar a otra clínica. El accionario es así, la familia va y lo plantea a un juez, para sí. que el juez tiene que intervenir. Entonces el juez tiene que evaluar realmente si lo que está diciendo la familia claro. es verdad o no. Para claro. eso necesita hacerse todo un análisis Con eh, todo el estado de salud claro, La familia de... pidió que Polino sea El que esté a cargo, digamos De, de la de comunicación ese, de, digamos. Exactamente. Sí, de y ese de, proceso. desde esa clínica va a ser trasladado a otra Para estar contenido sí. eso Yo eso lo, es lo que, que, que, que creo es que tenemos que cuidar A nuestros artistas, a eso voy Digo, cuidarlos de la gente que se le mete en la casa, entiendo que no somos los familiares, pero me parece sí. que a la gente que nos dio tanto... ¿Y hay que cuidarla. para cuidarlo? Claro. Por claro. eso digo, hay que pensar alguna manera de cuidar a la gente que hizo reír durante toda su vida, porque a mí me da pena contar eh, que estuvo, no sé, en Navidad solo y que por ahí no come, no, y que yo por sí eso creo que quizás cayó si su estado si físico. Se entiende ahí, el punto, ¿no? Yo creo que sí, sí si hubiesen Y lo, y lo digo también... Eh, por, por haberle hecho muchas notas a Antonio en los sí. últimos años, pensando ahora con este panorama, si hubiésemos sabido que la situación tenía que ver con algo cognitivo sus enojos, sus arranques su, su, sus su estados, su cambio de humor su cambio de humor, yo me acuerdo que un día lo fui a abordar sin cámara como en esa temporada que hizo con Polino esa última eh, y se dije estaba enfermo a... ahí, pero no sabía. Claro, ese es el tema, no sabíamos. Entonces yo me acuerdo que yo fui y le pregunté a Antonio: eh, ¿podremos hacer una nota, pero grabada un día bien? Me mandó a la mierda, pero mal, ¿viste? Como se, se me empezó a basurear de arriba abajo yo ni siquiera estaba con cámara. Claro, no lo hice, pero Entonces, lo sí pienso... No, no lo grabé, claro. pero digo, sí pienso. Eh, no no en cuidar a nuestros artistas por la verdad que no, no sé cuál es la manera ni, ni, ni, ni me siento capacitada pero sí creo que como medios capaz no, porque que tiene que, que ver con nuestra cuidado. cultura que no, no pasa es que claro me parece que antes es? bueno pero, no, que antes ¿sabes otra cosa porque no lo sabíamos en, en la vieja seguramente digo ustedes van para van saber de nuestra cultura pero que sí, antes pero no te decía lugar, una pero... enfermedad era como un estigma claro. que los artistas no se hablaba de eso no, claro. era, como, era como ponerle entendés un sello claro como apartar entendés entonces parece que tiene entonces tenemos esto. que hacer un mea culpa, Cari. Si ¿Sí? tenemos que cuidarlo no tenemos que ir a cubrirlo claro, a la puerta no de la casa. Nota, pero este es que no lo existir. sabíamos no, esto a partir de ahora por no ahí. Y no sé si no lo sabíamos, ¿eh? No, no sé, Marcia, si yo que... Sabíamos que, que estaba no estaba bien. No, no, Chico, en esto salió en no. la tarde acá lo hemos hecho. Pero está Entonces, mal, ¿no? Sí, pero no sabíamos. Desde el planteo Sí, en el, el, el último cumpleaños que vos estás haciendo nos pones en un lugar, Mirá. entonces que no hay que cubrirlo. Mirá, en no, el... que no, no, que... no. Y sí, en el modelo, sí, hay que idea. cuidarlo. Y yo, si yo me pongo como familiar de gasalla a mí no me hubiera gustado. Yo me pregunto, yo me pregunto, ¿cómo cuidamos a nuestros artistas? ¿Los cuidamos? Me parece que no. Y yo te no respondo. Es nuestra responsabilidad. Estás hablando de nosotros. Podemos, nosotros somos periodistas, pero de entonces las, no de los cuidamos. No los cuidamos, porque lo mostramos. No, no, no, alcanzamos a cubrir ni lo propio. Sí, pero me viejo, parece, más que, Adriano, que en este no caso la el, el, el, oh, Digamos, Karina, no, no, no, no sé a dónde vas, Karina, no, no, la verdad no entiendo... Es parte de nuestra de historia, de dónde, hace 50 años que... Bueno, chicos, Pepe... O parece... que... Pero no te lo digo mal, eh, no te lo digo ah, no, mal, realmente ver, no... Lo que digo es, debe haber otra gente, no somos nosotros porque trabajamos todos de otra cosa. Hace 50 años que Gasalla él y mucha gente más, estoy pensando en Pinti, que ya no está en este plano, que hizo reír y que sostuvo un país... Con su humor, me sí. parece que al menos debería haber otra gente que sí sepa cómo se hace Claro. Pero Pinti lo, cuidaron, ¿eh? Pinti lo cuidaron, Pinti lo cuidaron sus eso? amigos, sí. porque yo me encontré en, en Piaf con, con muchos amigos de Pinti, Puse que la Pinti verdad que me, quería, me venía a decir que, que él terminó su vida maravillosamente claro. con ellos, sí. cuidado por digo, Zipen, por gente artistas. que lo quería y que ellos estaban enojadísimo por cosas que se decían que, que no eran ciertas. Antonio Nuero no nunca fue un hombre fácil. Entonces, ah, no. ¿por, qué, ¿por qué tenemos? O sea, en realidad tenía un montón de amigos y. Que se eligió no, mal, quizás. Pero es que me parece que tiene Ahora que ver con lo tiene... que está diciendo Tauro. Nosotros, eh, al verlo, asumíamos que tenía que ver con el mal, mal carácter. Claro, que claro. se tenía que ver con eso. Claro, Nadie sabía el... hasta que le no le se dio puso poder la enfermedad. Esa gente que a lo mejor no era confiable. No, aparte, mira hubo en el Mundial, en el partido argentino, un video que grabó la gente que estaba festejando y que lo cruzó a gasallas y empezaron a cantar. Y él sonreía y hablaba. Si vuelve a y parecía que entre todo. ¿Que le cantaban abuela. Abuela, abuela, sí. abuela. Bueno, porque y... la enfermedad tiene como. Claro, no, por eso Es muy difícil. Y también era muy difícil para la. Familia. y bueno, sí. es que de hecho él Dolea siguió aire. trabajando hasta hace poco tiempo sí. eh, y estaba con intenciones digo hasta más. de seguir de volver creo al campo. Pero dijo, el, la temporada famosa de Mar del Plata, de sí. Marín, Marín, Marín, que viendo las se da cuenta atrás. que no era eh. solamente la rodilla que tenía afectada claro, por el ¿no? cáncer de piel, sino que estaba como. No era el, el gazalla de siempre. Entonces se sienta con Marín y le dice, mira, la verdad es que no está bien. Claro. Hay que cuidarlo. bueno Y Marín, en lugar de pensar en la plata, lo que hizo, ahí lo cuidó. Y no era Ojo, ni familiar claro. ni nada. No, no, no soy tú amiga tú de Marín ni nada. Pero ahí fue cuidado. Perdió plata, levantó la sí. temporada y Polino fue el primero Perdón. que lo cuidó. Un, fue lo se olvidaba bloques enteros, dice, sí. contaba Total. que se olvidaba lo partes que Ochoa, enteras del espectáculo. Se ponía marca. agresivo y demás. O sea que ya lo iban viendo, pero ahí fue cuidado. Lo que pasa es que hay veces que el, también el enfermo no se deja cuidar. Pero Marce además sí. sumó algo, eh, no, no, no, no para ponernos el mote de héroe ni bueno. nada, porque no lo somos, pero digo, la familia también quiere que se comunique esto, porque acá hay un caso de estafa que quieren que claro. sea visible para también proteger dejarlo no. de alguna manera Oye,